Al igual que los contenidos, agregar una carpeta tiene su importancia para complementar la información requerida. Vamos entonces a observar el siguiente tutorial para aprender a subir una carpeta. Una vez dentro del campus virtual, buscamos nuestro curso. Ingresamos al curso y tenemos la opción Activar Edición. En el menú de Administración, o en la parte superior derecha. Pulsamos activar revisión. Nos dirigimos a la parte inferior del curso. Tenemos la opción añadir una actividad o un recurso. Pulsamos en carpeta. Y le damos un clic en agregar. Nos muestra la pantalla de configuración. Agregamos un nombre. Activamos el WisiWig. Y escribimos una descripción a la carpeta. Le damos un estilo a la descripción. Pulsamos en agregar y guardar cambios y regresar al curso. Y ya tenemos nuestra carpeta creada. Los enlaces URL nos permiten de una manera muy cómoda redirigir al usuario a otra parte con información pertinente y valiosa. De esta manera, reforzamos el aprendizaje. Una vez dentro del campus virtual IAEN, pulsamos en Introducción a la docencia virtual. Tenemos la opción Activar edición. Y se nos despliegan nuevas opciones. Al final del curso tenemos Añadir Actividad o Un Recurso, le damos clic. Buscamos URL al final de las opciones. Seleccionamos y damos un clic en Agregar. Tenemos la ventana de configuración en el cual ponemos un nombre. Activamos nuestro WYSIWYG para la descripción de la URL en el cual vamos a dejar el enlace al cual queremos que nuestros estudiantes se dirijan. Le damos un estilo a la descripción. Ingresamos la URL. No nos olvidamos de poner HTTP, dos puntos, slash, slash. Y la dirección. Pulsamos en guardar cambios y regresar al curso. Al final de las actividades tenemos nuestro enlace. Aquí tenemos nuestra dirección web.